Hola, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a, a este nuevo trimestre en la U virtual. Sean bienvenidos también a este espacio académico de álgebra y programación lineal. Eh, gracias por estar conectados, conectadas. Judy y Lady. Hola, ¿cómo están? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me alegran eh, eh, dos estudiantes puntualitas. Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, Judy. Bien, me alegra. Eh, bueno, ¿qué les cuento? Bueno, estamos, estamos tres conectados. Este curso es tradicionalmente con muy, muy poquitos estudiantes. Entonces, estamos como que el 40% de los estudiantes. Este curso es casi que como que personalizado. Bien, solamente es, es dirigido para estudiantes de administración de empresas y usualmente siempre hay poquitos, nunca pasa de 10 de estudiantes. Este trimestre tenemos como 6, si no me equivoco. Bueno, me, me presento. Si no me, me conocen, aunque me suenan, sus nombres me suenan un poquito, pero de pronto no, de pronto me, se me cruzan ya. Ah, bueno, se está conectando aquí también, Ricardo. que me estrepas, cálculo 2. Cálculo 2, sí, correcto. Bueno, listo, sí, sí, sabía que me suena, que a veces hay otro estudiante, otro estudiante que también se llama Judy, Lady Paola también, ahí tengo tenido otra, pero bueno, sí. Eh, bueno, eh, igual, bueno, soy Víctor Peña, sí, así como dice Judy, también dicto cálculo 2, y algunos otros espacios, relacionados con matemáticas. Eh, dicto estadística también. Dicto estadística 1 y 2 y matemática financiera. Este trimestre no, bueno, este trimestre no dicto estadística. Quise descansar un poquito. <ríe> Se lo dejé a mi compañera. Pero usualmente lo dicto y es y, y bastante chévere. Eh, Álgebra, este curso de álgebra y de cálculo, bueno, son un poquito de estudiantes, a veces uno no se divierte tanto cuando hay poquitos de estudiantes, pero pues igual también son, son cursos chéveres, y, y bueno, sí, y les sirve mucho a ustedes de complemento para, para su profesión y para resolver problemas, para resolver muchos problemas. Los de cálculo, pues les sirve para cursos de, de microeconomía, para problemas económicos, problemas de optimización en una empresa, optimizar ganancias costos de producción, ingresos marginales. Eh, y este curso, bueno, este curso de álgebra, es como unas entre comillas, como una continuación del curso de lógica y pensamiento matemático. Digamos, en parte, como que lo ideal sería que, que esto lo vieran enseguida, de, después de ver lógica y pensamiento matemático. Pero bueno, ya yo me dice que ya vio cálculo 1 y cálculo 2. Pero bueno, de todos modos no importa. Eh, ese curso también sirve para el curso de, de, de matemáticas financiera, porque aquí vamos a aprender a resolver ecuaciones. De pronto, pues en el curso de lógica no alcanzaron a ver ecuaciones. Aquí pues lo vamos a ver, eh, aprender a plantear ecuaciones, a resolver sistemas de ecuaciones. Y es básicamente lo que consiste este curso. Vamos, a, vamos primero, bueno, ahí, bueno, de paso voy a, voy a hacer un, un pequeño recorrido por, por la plataforma, por el espacio académico. Y bueno, este curso consta de tres unidades, como es usual. La unidad 1 se llama matrices y determinantes. La unidad 2 se llama sistemas de ecuaciones. Y la unidad 3, programación lineal. Bueno, esto de programación lineal no se sustenta de pronto con, con la palabra. ¿no? Es muy, algo, la unidad 3 es la más sencilla de todas. Bueno, la unidad 1: nosotros vamos a introducir unos objetos matemáticos llamados matrices. Y va a girar en todo en torno a esas matrices. Vamos a estudiar operaciones con las matrices. Va a ser algo muy, muy parecido a lo que nosotros hacemos con los números: sumarlos, restarlos, multiplicarlos. Y bueno, cosas de, de ese estilo. Digamos que la unidad 1 es algo puramente matemático. Cuando ingresemos a la unidad número 2 vamos a estudiar, ya si vamos acercándonos a algo más aplicado, pues vamos a estudiar sistemas de ecuaciones. Y pues la utilidad de los sistemas de ecuaciones, digamos, es mucha. Hay muchos problemas de la vida o de cualquier cosa que se pueden escribir como ecuaciones. Y pues el objetivo es resolver esas ecuaciones utilizando técnicas matemáticas. En este caso, el objetivo es resolver lo, los sistemas de ecuaciones utilizando lo que vamos a aprender en la unidad número uno. Es decir, utilizando las matrices. Y luego finalizamos el curso con la unidad número 3. La parte de programación lineal hace referencia a resolver sistemas de desigualdades. Vamos a aprender a graficar las desigualdades y a optimizar algunos problemas, que pueden aparecer en, en problemas prácticos que pueden aparecer en, en la industria. Eh, bueno, eso no entro tanto detalle cada cosa, lo veremos en su debido momento. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, sobre la, la forma de ingresar al espacio como les comenté en el correo y como les he, dicho, eh, eh, he comentado ya en otros cursos, es a través de, del correo que a ustedes les llega eh, de Teams o a través ingresando aquí a, a tu clase en vivo, este icono naranja, todos los miércoles de 6 a 8 vamos a estar aquí, 8 semanas, 8 clases a partir de, de esta semana. Eh, también por la opción de calendario que hay aquí en Brightspace o calendario también el de Teams, como ustedes quieran. Las tutorías yo las tengo programadas los miércoles de 8 y media a 9. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes le dan clic a este icono morado e ingresan a la sala de tutorías. Mucho ojo porque la única forma de ingresar a tutorías es a través de este icono morado. ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con, con la sala de la clase, que hay varias formas. Listo. Únicamente a tutorías a través de este icono morado. Eh, de todos modos, cualquier duda que ustedes tengan, que se les cruce el horario de tutorías con otras clases, o bueno, como, como la tutoría es precisamente hoy, entonces, bueno, no, pues ya, ya los, los, nos divertimos dos horas de clase aquí y luego para ingresar otra vez a tutorías, pues yo siempre estoy disponible en el correo electrónico. ¿sí? No duden en escribirme y resolvemos cualquier duda que tengan. Eh, o oh, pues, si es necesario eh, planear una tutoría extra en, en algún horario, nos ponemos de acuerdo y, o algo así. También ahorita como manejamos eh, Teams, por el chat de Teams también me pueden escribir. Bueno, acá hay una pequeña presentación mía para los que no saben de mí. Soy matemático de la Universidad del Atlántico de Barranquilla. Ahora mismo vivo en Bogotá. También soy magister y doctor en matemáticas de la Universidad Nacional. Y, y bueno, a mí me gusta la matemática, ¿qué puedo decir? Acá hay un, un pequeño video de presentación mía e información acerca del espacio académico. Los invito para que lo revisen. Aquí también pueden encontrar la guía didáctica con pues, información del espacio académico mismo. Bueno, eh, la forma como está distribuido el curso es la unidad 1 vale el 33% de la nota, como pueden ver. La unidad 2 vale también el 33%. Y la unidad 3, pues, vale un puntico más, 34%. Tengan en cuenta que la unidad 1 y 2 constan cada una de 3 semanas de clase. ¿sí? Ya estamos en la semana número 1. 1 ¿sí? y 2, 3 semanas. Mientras que la unidad 3, la que vale un puntico más, consta únicamente de 2 semanas de clase. 2 ¿sí? semanitas, algo muy cortico. El tema no es... Ninguno de los temas es realmente complicado ni nada de eso. Todo deja a su medida, considerando los tiempos y, y todo. ¿sí? No se vayan a asustar ni nada de eso. Yo estoy disponible para cualquier cosa que tengan. Bueno. Eh, los talleres ya, ya están actualizados aquí en, en asignaciones. Con las respectivas fechas límites. ¿sí? 31 de octubre es la fecha límite. O sea, ahí acaba la unidad número 1, el corte 1. Ya habrán transcurrido tres semanas de clase. Entonces, pues, acá está el taller. Recuerden ser muy puntuales, no, no dejar las cosas para última hora. La idea es que conforme vayamos avanzando en, en la clase, en la semana, ustedes puedan ir avanzando un pedacito del taller. Para cuando llegue el, el, el final de, de unidad, pues, ustedes ya hayan avanzado y no, no queden tan apretados de, de tiempo. La unidad 2, pues, 21 de noviembre. Y la unidad 3 el 5 de diciembre. Listo. Eh, bueno, ¿qué más le puedo decir? Eh, debates, dependiendo, pues, nosotros del desarrollo del curso podemos abrir foros. Puede que sí, puede que no. De momento, pues, tengo estos dos foros. El foro de presentación y el foro de dudas. Eh, los invito para que se presenten en, en este foro de presentación. Y compartan también de paso algún lugar en donde viven. Algunos de ustedes, pues, son de lugares eh, de, eh, alejados de Colombia, entonces, es bueno que tienen muy bonitos paisajes, entonces, pues, bueno, es muy chévere que compartan ese tipo de, de imágenes. Eh, o si están en otros países, pues también, bien. Y, o en la ciudad, en la ciudad, desde luego, también. En Barranquilla, bueno, yo soy de Barranquilla, Barranquilla ha cambiado mucho desde que yo me fui, y a veces veo unas imágenes y ya no se parece a la que cuando yo vivía allá. Entonces, bueno, recuerden eh, el foro de presentación. No es obligatorio, desde luego. Lo mínimo para aprobar la, el espacio académico es cumplir con los trabajos. Aprobar so, con sobre tres el espacio y listo, no hay ningún problema. La asistencia en clase, pues, no es obligatoria, pero pues yo la tengo en cuenta como participación. Punticos extra que yo doy eh, en cada corte. De igual manera, la, la participación en cualquier foro. El, bueno, el foro de acá, acá hay otro foro, el foro de dudas, cualquier duda que tengan general, que quieran compartir con la clase, la pueden escribir ahí. Si no me quieren escribir al correo o que la quieren poner acá, listo, la colocan ahí, no hay ningún problema. Y pues de igual modo aquí también pueden ustedes mismos responderle a, a sus compañeros. No es que yo sea el único que tenga que tenga andar, eh, que tenga que responder el foro de dudas. Ustedes pueden trabajar en equipo y no, no hay ningún inconveniente. Bueno, el, las grabaciones de clase, las, yo las cargo aquí en esta última pestaña que dice grabaciones de clases y tutorías. Aquí en esta pestañita, ahí yo las estaré cargando al final de cada clase o bueno, máximo el mismo día. ¿sí? Digamos, ahorita tengo otro compromiso, entonces me demoro un poquito en cargarla, Pero pues a partir de mañana ya ustedes pueden ver la grabación de la clase. De igual modo, las tutorías yo las voy cargando aquí cuando yo considere que, que la deba compartir con toda la clase. Que el tema tratado pues nos va a servir eh, a todos. Mm, bueno, no sé qué más se me olvida. entonces bueno, aquí están sus compañeros. Somos en total siete, incluyéndome a mí. Entonces, pues, como les dije, somos, somos muy poquitos. Preguntas, preguntas, dudas. Ricardo, Ricardo, bienvenido también. Ricardo, tiene la cámara mirándose a la pared. <ríe> ya, ya la quito. No, no importa. Bueno, listo. No sé, de pronto quieran, quieran presentarse por aquí, quieran compartir algo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compañero. Profe, eh, pues yo, no, yo, eh, yo daba clases con una profesora de contabilidad que ya los, por ejemplo, los ejercicios que dejaba, o sea, ella de, de los mismos ejercicios, ella no iba explicando de, de, del taller, no iba explicando, y o sea, era una forma más fácil como de uno entender la clase o no, entonces no sé si habrá algún de hacerlo con usted, pues yo la verdad no es que sea tan bueno así para, para la matemática. Eh, eh, aquí vamos viendo, o sea, los ejercicios del taller propiamente no, no los hago así como tal, pero pues sí practicamos ejercicios muy parecidos a los del taller, la, la idea. Eh, vamos viendo, ¿no? No, no te preocupes, aquí vamos todos a, aprendiendo la, la mejor alternativa, para, la mejor opción para resolver los problemas. Eh, tú ya te, te darás cuenta, igual pues cualquier cosa me pueden interrumpir en la clase y, y es, explicamos. Tampoco es que, que tengamos una cantidad exagerada de temas en el curso ni nada de eso. Todos a la medida. En una cosa, bueno, un libro, un libro importante que me parece que, que les sirve es este, Matemáticas aplicada a la administración y economía de ARIA, ¿Sí? este libro, me parece muy, muy bueno, a ver, eh, y se encuentra acá fácilmente en internet, ¿sí? como pueden ver, yo escribí el, el nombre en Google y, y aquí me, me apareció el primero, ahí está, se puede descargar. Contiene varios temas de matemáticas que les son a ustedes, que son muy útiles para muchas cosas. Aquí, aquí podemos ver, bueno, aquí está el contenido. Vamos, vamos directamente al contenido. La parte de álgebra sirve mucho para repasar. Uno de los problemas que uno tiene a la hora de, de aprender matemáticas son las bases. Matemáticas, cada, todo sirve. No es que lo que uno vio en primaria no le sirva para lo que estamos viendo ahora, nada. Cada cosa que uno ve sirve para todo. Y pues el, ese es el problema. Que, que Yo les pongo un ejercicio de, de ecuaciones o algo así. Y ustedes tienen que sumar fracciones. Y no, no se acuerdan cómo sumar fracciones. Y pues ahí ya hay un problema de entrada. Y pues digamos que fracciones es un tema muy eh, eh, del colegio. Pero pues a uno se le olvida. Entonces, bueno, digamos, es por eso es, es un poquito importante de pronto repasar es, estas partes de acá. Eh, de igual modo, pues las fracciones y todo eso lo, lo vamos repasando en el curso. ¿sí? Ahí le dedicamos y repasamos y, y hay alternativas. Eh, la calculadora, pues si tenemos que utilizar la calculadora la usamos, no hay ningún problema. Bueno, digamos eh, lo que me interesa acá de este libro, para este curso, porque también sirve para los de cálculo y eh, también para matemática financiera un poquito. Pero bueno, para este curso me interesa es la unidad número 8 álgebra de matrices. Es lo que nos sirve. Lo pueden ir leyendo la, la unidad 8 y 9. ¿sí? la pueden ir leyendo y, y es... Y parte de esto es el contenido de la unidad número 1. Digo parte porque de pronto acá hay cositas que, que no, no son necesarias. Acá dice cadena de Markov, eso no, no, no lo necesitamos. Bueno. Y la unidad 10 corresponde eh, a la unidad número 3 de este curso. ¿sí? pueden ver. Pero acá también hay problemas prácticos dentro de estas unidades. Y bueno, por eso me parece un libro bastante completo que, que les, les va a servir mucho a ustedes. Bueno, hay problemas de aplicación, sistemas, solución de sistemas lineales, o sea, la unidad número dos. Bueno, lo, los invito a que, a que lo descarguen y lo consulten cuando tengan dudas también. Y, y de igual modo que consulten el, el espacio académico o cualquier video que haya en YouTube. Muchas veces uno simplemente escribe el tema que está viendo en, en YouTube, en, en el buscador de YouTube, y encuentra videos muy buenos. Acá yo he tratado de, de adjuntar algunos videos que considero útiles, pero pues siempre se les saltan algunos, a uno se le olvidan algunos. Entonces lo pueden buscar. Mira, acá, acá hay muchos recursos para que revisen, practiquen lo que vamos a ir viendo y toda, toda la cosa. Y pues, siempre estoy atento al, al correo electrónico para resolver cualquier duda. Eh, no, no, no entreguen todos los talleres. No, no dejen un taller sin entregar, porque un cero en un corte, eso es algo, eso es algo fatal para, para uno de estudiante. O sea, un, un cero le deja a uno la situación muy complicada de, de aprobar el espacio. ¿no? Uno puede entregar algo y evitarse un cero, porque así sea un dos, es mucho mejor. Y esto lo digo porque si han habido algún los estudiantes, no en este espacio, en, otro, en otros, que no entregan un taller y, y se confían. Bueno. Listo. Eh, no sé si tengan alguna otra pregunta, duda. No, señor. Bueno, entonces, empecemos con, con el tema de esta semana, que es una introducción a, a los objetos matemáticos que nos van a divertir, que son las matrices. Matrices. Pronto, esa palabra uno la, la habrá escuchado en algún, en algún lado, puede que sí, puede que no. Vamos a introducirla de, de esta manera. Bueno, voy a compartir aquí un, una hoja de cálculo de, de Excel. una hoja en blanco. Y yo digo que una matriz es algo muy, muy parecido a una hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? Son, son objetos muy parecidos. Entonces, bueno, analicemos un poquito lo que es una hoja de cálculo de Excel o, o de cualquier programa que, que tenga hojas de cálculo de este estilo. Entonces, bueno, digamos que uno ve que hay una una serie de, de casillas que se llaman celdas, ¿eh? y pues están etiquetadas eh, en la parte superior por unas letras. Y aquí en la parte, a un lado, en la parte izquierda, están etiquetadas con números. Y uno se puede parar en cualquier celda, por ejemplo aquí en esta, escribo cualquier cosa, y uno siempre puede hacer uso de esa celda a través del nombre de la etiqueta que tiene en la parte superior y aquí en la parte izquierda, ¿sí? El nombre de la columna y el nombre de la fila. Y pues en este caso ahí yo rayé en la entrada o en la celda H8. Y esto pues lo podemos Perdón, hacer... Perdón, con... profe. ¿Sí? Uh -huh. Profe, ¿está compartiendo algo? Es que a mí no me aparece nada. Eh, sí, estoy compartiendo una pantalla de un documento de Excel. ¿A quién más no le aparece? No, Sí, se ve, profe. No. Sí, profe, yo también estoy viendo aquí la pantalla de Excel. Lo que pasa es que eso es un problema de Excel, que, de, digo, de Teams que ha ocurrido. ya eh, que, que está ocurriendo de pronto, Lady. No sé, es... Porque yo reviso la grabación. Ayer también tuve al, al, algo así que la, me decían que algunos estudiantes me decían que la pantalla se quedaba quieta, pero otros decían que no, que estaba todo bien. Y pues yo reviso la grabación de la clase y todo está bien. Entonces, de pronto es algo, una falla que, que, que tiene Teams. Eh, sería que salgas y vuelvas a ingresar. No, podría ser. Vale, pero tú vas a salir y ya vuelve a ingresar. Y, y también una sugerencia es utilizar el Teams de escritorio. Bueno, no sé, de pronto si estás en un celular o... O en un navegador, pero lo mejor es el de escritorio. Bueno, listo. Entonces, esperemos a ver aquí. Un segundito, que, que Lady vuelva a ingresar. Listo. Sí, señor, ya ahora sí. Listo. ¿Y ese Teams que usas es, el, es de una página web o, o el propio? Estoy del, desde el celular. Ah, el del celular. Listo. Listo. Listo, yo no, no sé. Bueno, pero ustedes se podrán dar cuenta que cuando revisen la grabación que, que, la, que se sigue compartiendo todo bien. Bueno, entonces, les decía, entonces, eh, cada entrada... Cualquier entrada, por ejemplo, aquí yo rayo, escribí el número 78 en esta entrada, y pues uno, uno llama a esa entrada, a esa celda, a través del nombre que tiene, la etiqueta que tiene en la columna y en la fila. En este caso, pues esta es la entrada de 5. Y esto lo podemos hacer con cualquier entrada o celda que tenga la hoja de cálculo de Excel. Eh, eso también tiene otra característica, que uno puede agregarle aquí más y más filas, o más y más columnas, ¿sí? y más filas. Acá me surge una pregunta. ¿Será que esta hoja de cálculo tiene infinitas columnas? ¿O en algún momento esto, la cantidad de columnas se va a detener? ¿Infinitas? ¿Será? <risa> bueno, le dije infinitas. ¿Judy? ¿Qué dice? No alcancé a escuchar bien, qué pena. ¿Será que la hoja de cálculo tiene infinitas columnas? Sí, profe, infinitas. Sí, profe, Pardon. son infinitas. Mm, bueno, eh, realmente tiene muchas, tiene muchas realmente. Pero infinitas, en realidad no. En realidad esto en algún momento, así yo le, yo le estoy dando clic aquí en... ¿Está la Z? ZZ. Z. <ríe> de pronto más. O sea, tiene, tiene una cantidad muy, muy grande. Pero en algún momento tiene que terminar. En algún momento. Esto depende mucho de la memoria del computador, de la capacidad del computador, de la capacidad de Microsoft. Eh, pero pues en algún momento termina, esto es seguro. Digamos, lo, los computadores son objetos pues muy rápidos que sirven para hacer maravillas, pero pues son objetos finitos que tienen límites. Entonces no, no, eso no tiene la capacidad de nunca terminar, en algún momento tiene que, que terminar o producir algún error. Se bloquea el computador, no soporta la, la creación de tantas columnas, pero en algún momento termina. Eh, de pronto pues, pensar que exista algo infinito es como un poquito complicado en, en la práctica, en la vida real. O sea, ¿Qué es algo infinito? Algo que, que nunca termina. ¿Cómo nosotros construimos algo infinito más allá que, que no sea algo de nuestra mente? Los números son infinitos, pero los números son de nuestra mente, son objetos que, que, que nos inventamos. Pero algo en la vida real que realmente sea infinito, ¿qué podría ser? El tiempo, bueno, el tiempo que es el tiempo, el, el espacio, los números, pero los números son de nuestra mente. <ríe> algo real, ah, algo concreto. <ríe> es complicado realmente y, y, y quién sabe si lo hallalo Yo diría que lo más infinito que podría ser sería el universo, pero pues, y realmente saberlo, cómo saber si el universo realmente es infinito que uno pudiera tomar una nave espacial y tomar un camino recto y nunca terminara. Entonces, bueno, parece que estaríamos ante algo infinito. Pero, ¿qué significa eso de que nunca termine? Si a la máquina se le acaba la gasolina y todavía queda más por recorrer, no sabremos entonces realmente si el, el universo es infinito. Bueno, listo. No nos salgamos entonces tanto del, del tema. Lo importante es que en realidad la hoja de cálculo es Finita. Tiene una cantidad límite de columnas y una cantidad límite de, fi de filas también. ¿sí? Eh, esta, este objeto, esta hoja de cálculo, es precisamente un tipo de matriz. ¿sí? Una matriz es un arreglo matemático en el cual uno tiene varias celdas, solamente que no vamos a llamar celdas a, a, la, a, los, a las casillas que tiene la matriz, sino que le vamos a llamar entradas. Cada entrada, nosotros, la podemos, nosotros podemos hacer referencia a cada entrada de la matriz a través del número o la etiqueta que tiene en la columna y en la fila. Digamos aquí, ahí estoy parado ahí. Esa entrada o celda se llama G30. Siempre podemos llegar a esa entrada o celda a través del, de la posición G30. Bueno, la única diferencia que vamos a hacer de una matriz y una hoja de cálculo es que en las matrices, nosotros primero vamos a llamar la fila y luego vamos a llamar la columna. Es decir, aquí en esta entrada, como pueden ver, dice G30. La letra G corresponde a la columna y el 30 corresponde a la fila. Columna G, fila 30. Cuando hablemos de matrices no vamos a decir entonces G30, sino que diríamos algo como 30G. Al revés, o sea, primero decimos la fila y luego la columna. Además, cuando hablemos de matrices, no vamos a utilizar, no vamos a etiquetar las columnas con las letras del abecedario, sino que las vamos a etiquetar con números también. O sea, una matriz es algo parecido a esto, no es exacto, es algo muy muy parecido. También po la podemos pensar como si fueran un sistema de direcciones en una ciudad, calles y carreras. Bueno, vamos ahora directamente al, al, al objeto matemático que es una matriz. Ya con esto pues tenemos algo de idea de qué es. Ahora pues vamos a escribirlo concretamente. Bueno, entonces listo. Acá tengo una pantalla en blanco. La, ¿Estás viendo la pantalla en blanco, lady. Sí, señor. Bueno, entonces matrices. Bueno, entonces yo, yo voy a colocar dos paréntesis grandes, así. Listo. Y voy a colocar unas casillas, así. A ver, por ejemplo, acá está una casilla, otra casilla, otra. Y aquí voy a colocar otras tres, así. Listo. Bueno, entonces ahora yo voy a escribir números. O letras en cada una de esas casillas, los que yo quiera. ¿sí? Es, es simplemente un ejemplo. O sea, por ejemplo, yo aquí coloco el número 2, aquí coloco el número menos 1, aquí coloco el 0, aquí coloco el 3, aquí coloco el 22, el 23, el que sea. Aquí coloco el menos 4. Listo. Esto que acabo de hacer acá es un ejemplo de lo que es una matriz. Es un arreglo que tiene varias entradas. Cada uno de estos cuadritos es una entrada. Es, vendría a ser lo que es una celda en Excel. Y cada entrada o celda, pues nosotros le introducimos algo. En este caso, lo, lo que nos interesa introducirle son números. Pero también se le pueden introducir letras o cualquier tipo de figura. Para el curso nos interesan son números o... Sí, nos interesan números para el curso. Bueno eh, notemos entonces que nosotros podemos hacer referencia al número que está en cualquier entrada a través de la posición que él tiene entonces bueno como les dije acá bueno, esta matriz tiene dos filas esta de acá tendría a ser la fila número 1 ¿sí? la fila 1 se compone de la entrada que tiene al 2 al menos 1 y al 0 y la fila 2. se compone de, la entrada, de las entradas que tienen al 3, al 23 y al menos 4. ¿sí? O sea, esta matriz tiene dos filas. Eh, y además, de igual modo, también podemos hacer lo mismo con las columnas. ¿sí? Esta matriz tiene tres columnas. Columna 1. Columna 2. Y columna 3. Listo, tiene dos filas y tres columnas. O sea, esto es como si fuera una hoja de cálculo de Excel muy, muy pequeñita realmente. ¿sí? O sea, las matrices van a ser hojas de cálculo de Excel pequeñitas. No nos interesan matrices que tengan, no sé, 200 columnas y 300 filas, no. Cosas pequeñitas, no nos vamos a complicar tanto la vida. Listo, entonces, bueno, como esta matriz tiene dos filas, hay en total dos filas y tres columnas, nosotros vamos a decir que esta es una matriz de tamaño 2 por 3. Y vamos a escribirle aquí abajito, de este paréntesis, el número 2 por 3. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no alcancé a escuchar. 2 por 3. todo listo. Este 2 por 3 lo vamos a llamar, entonces, como les dije, tamaño de la matriz tamaño de la matriz listo, 2 por 3 noten lo importante el número 2 que aparece primero hace referencia al número de filas ¿sí? esto es una el, el numeral ¿sí? número de filas mientras que el número 3, que aparece de segundo, hace referencia al número de columnas. Y siempre vamos a seguir esta regla. Siempre decimos primero el número de filas y luego el número de columnas. ¿Sí? Esta es de 2 por 3 porque tiene dos filas y tres columnas. Eh, ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no, profe. Bueno, entonces, listo. Ahora, nosotros, si nosotros queremos hacer referencia a alguna posición de la matriz, a alguna entrada, entonces nosotros utilizamos la etiqueta que tienen la fila y la columna. Por ejemplo, si yo pregunto eh, entrada, voy a pedir acá, entrada 2, eh, vamos a utilizar esta anotación, yo escribo el número 2, y luego una coma, y luego el 3. Yo acá estoy diciendo, entrada 2, 3. El número 2 va a ser referencia siempre a la fila, y el 3 a la columna. Entonces, si yo digo, entrada 2, 3, ustedes van a ir a la fila 2, y a la columna 3. Ahí caemos justamente en esta casilla, en esta entrada, en esta celda, y ahí podemos ver que hay un menos 4. Entonces, en la entrada 2, 3, hay un menos 4. Listo. Si yo pregunto ahora, entrada 1, en 2, ¿cuál sería el número que está ahí? Menos 1. Menos 1, correcto. Ahí es un menos 1 porque el 1 significa fila 1, columna 2, entonces ahí hay un menos 1 justamente. Listo. Eh, otra, a ver, entrada 1, 3 0 correcto, ahí está, fila 1, columna 3 en esa casilla hay ciertamente un 0, listo eh, bueno, y si yo pregunto, entrada 3, eh, 2 23. 3. No 2. existe. 3. No. 2. No existe. No, no existe, existe porque no, no tenemos existe, fila no. 3. Correcto. No, no existe. No hay fila 3. Eso no, no tiene sentido aquí. Siempre el primer número es la fila y el segundo es la columna. ¿sí? Entonces, 3, 2 en este caso no, no existe. No hay nada ahí. porque Pues no hay fila 3. Listo, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, eh, entonces, bueno, la idea entonces con las matrices es, es todo este tipo de objetos. La única cosa que vamos a hacer es que vamos a omitir estos cuadritos rojos que yo coloqué. ¿sí? No lo vamos a escribir cuando hagamos una matriz. Pues para no escribir tanto, no, no es necesario. Entonces, bueno, este es un ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, bueno, supongamos ahora que yo quiero construir una matriz de tamaño. Yo escribo acá de tamaño 3 por 3. Es decir, 3 filas, 3 columnas. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer en total 9 celdas, 9 entradas. De a 3 por fila. Y pues vamos rellenándola como queramos. Entonces, por ejemplo, yo digo que acá pongo un 0, acá un menos 2, acá un 3... Acá un 20, aquí coloco la raíz cuadrada de 2, aquí coloco el número pi, aquí coloco la fracción un quinto, aquí coloco el menos 5, acá coloco el 200. Sí, Estoy dando números como yo quiera, no, no importa, los números que uno quiera. Más adelante en la unidad número 2, pues ya veremos qué número nos conviene darle. Por ahora simplemente es por libertad, yo quiero que sea así. Bueno, entonces, de esta manera, acá tenemos una matriz de tamaño 3x3. Tiene 3 tres filas, 3 filas y 3 columnas, ciertamente. Entonces, bueno, eh, yo les pregunto entonces, ¿cuál es el número que está en la entrada 3, 2? Menos 5. Correcto, ahí vamos. Fila 3, sería esta. Columna 2, esta, entonces ahí cae en el menos 5. Listo, menos 5. Y ahora al revés, en la entrada 2, 3. Pi. 2, 3, eso. Fila 2, columna 3, ahí está el número pi. Que es una letra, está representado con una letra, pero en realidad es un número que vale 3,14, 16, bla, bla, bla. Listo. Bueno, correcto. Al, listo, no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, todo claro. Este es el objeto matemático llamado matriz. Hay algunas matrices especiales, como vamos a ver. Digamos, si nosotros analizamos esta, tiene dos filas y tres columnas. O sea, hay una diferencia en filas y columnas. Pero si analizamos esta de acá abajo pues tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Cuando nosotros tengamos una matriz que tiene esta característica de tener misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas, vamos a llamarla matriz cuadrada. Matriz cuadrada. Listo. Entonces, este es un ejemplo de una matriz cuadrada. Vamos a hacer otro. Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí, ahora quiero hacer una matriz cuadrada de tamaño 2 por 2. Listo, André, eh. escribo mejor este, este 2. Listo, entonces yo coloco cuatro entradas, porque es de 2x2. Entradas, 2 por 2, tiene cuatro entradas, dos filas y dos columnas. Yo pongo acá el 5, el menos 1, el 4 y el 3. Entonces, esto también es una matriz cuadrada. Entonces recuerden, matriz cuadrada tiene misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Vamos a, poner, vamos a escribirlo acá. Entonces Matriz cuadrada, misma cantidad de filas y columnas. Bueno, el objetivo ahora es darle forma a todo eso a la matriz, es hacer operaciones con ellas. Pensemos en los números. Los números nosotros los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar y los podemos dividir. La idea es que todos estos objetos matemáticos también los podamos mul sumar, restar, multiplicar y dividir, que se parezcan mucho a los números. Entonces vamos a introducir esas operaciones. Antes de introducirlas, conviene también algo muy importante y es que podamos aprender a compararlas. Los números nosotros los podemos comparar. Si yo tengo el 5 y yo tengo el 3, yo puedo decir que el 5 es más grande que el 3. Si tengo el 5 y tengo el 20, yo puedo decir que el 5 es más pequeño que el 20. O sea, yo puedo comparar números. Entonces, la idea es que nosotros también podamos hacer algún tipo de comparación entre las matrices. De pronto. Eh, al menos que podamos distinguir lo que es una matriz de otra matriz. Entonces, para ello vamos a introducir el siguiente concepto. A ver. Listo, bueno, vamos acá. Acá tengo una, una presentación. Eh, esta presentación, bueno, está escrito con un poquito de letras. Mm, esto que tengo acá escrito con letras es lo mismo que les acabo de explicar ahorita con, con un ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, no entro en detalle de esto, no lo sobreexplico. Es lo que ya les acabo de, de decir. Bueno, acá tengo unos ejemplos extra de matrices. Por ejemplo, acá tengo una matriz de tamaño 2x2, como podemos ver. Esta matriz tiene dos filas y dos columnas. ¿sí? Esta matriz tiene un nombre muy especial, como podemos ver aquí. Aquí la hemos llamado matriz identidad. De 2 por 2. ¿Sí? Acá seguido de esta tengo otra matriz. Esta matriz es un poquito grande. ¿sí? Es una matriz de 5 por 5. Podemos ver, tiene 5 filas y 5 columnas. ¿sí? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. Es una matriz de tamaño 5 por 5. Bueno, todos ustedes se preguntarán por qué tienen este nombre especial de llamarse matriz identidad. ¿sí? La respuesta, bueno, es son matrices muy especiales en realidad y tienen una característica muy especial. Y es que si nosotros trazamos una diagonal, o sea, si nos paramos aquí, en este, en este puntico de acá, y trazamos una diagonal, así, podemos ver que esa diagonal las entradas que tocan tienen unos, ¿sí? Esta diagonal tiene puros unos. Si hacemos lo mismo con esta matriz de tamaño 5x5 y trazamos una diagonal así, podemos ver que todas esas entradas que toca la diagonal también tiene puros unos. Además, también hay algo muy especial, y es que las entradas que quedan por fuera de esa diagonal, de esas diagonales que acabamos de trazar, tienen puros ceros. Una matriz que tiene esa característica se llama matriz identidad. Entonces, bueno, vuelvo y repito. Esta es la matriz identidad de tamaño 2x2. Trazamos una diagonal así, toca puros unos, esa diagonal, y por fuera quedan puros ceros. Eso hace que la matriz se llame identidad. Esta de acá abajo es una matriz identidad de tamaño 5x5, porque si trazamos una diagonal acá, la, esta diagonal, Toca puros unos y por fuera quedan puros ceros. Eso hace que la matriz se llame matriz identidad. Y de esta manera nosotros podemos construir las matrices identidades que queramos. Una observación importante. Eh, la diagonal que acabamos de trazar, esta y esta, vamos a llamarla diagonal principal. Diagonal principal. Entonces, lo que acabo de decir lo podemos resumir. Si la diagonal principal de una matriz tiene puros 1 y por fuera quedan puros ceros, entonces la matriz es una matriz identidad. Listo. Entonces hagamos un, un ejercicio, por ejemplo, y construyamos aquí al ladito, vamos a ponerle de color rojo, la matriz identidad identidad matriz identidad de tamaño 3x3 3x3 ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, como es una matriz de tamaño 3x3 entonces, bueno, sabemos que vamos a agregar tres filas y tres columnas Entonces, la diagonal principal que vendría a ser esta de acá, le tenemos que colocar puros unos. Entonces vamos a ir escribiendo. Acá sabemos que ahí va un 1, un aquí también va otro 1, y aquí va otro 1. Y por fuera colocamos ceros. Entonces aquí iría un 0, y acá otro 0, y ahí completamos la primera fila. Ahora pasamos a la segunda fila. Aquí va un 0, y aquí va otro cero Y ahí completamos la segunda fila. Y ahora pasamos a la tercera y última fila. Aquí un 0 y aquí otro cero Y de esa manera tenemos la matriz identidad de tamaño 3x3. Borramos esta diagonal, no es necesario ponerla. Ahí queda, esto es una matriz de tamaño 3x3, identidad. Entonces noten, la diagonal principal tiene puros unos y por fuera solamente hay ceros. Preguntas. No, profe, todo claro. Entonces hagamos la matriz identidad, ustedes, de tamaño 4x4. Entonces, los, los, los invito los invito a que la escriban ahí en, en un papel y, y me adjunten el pantallazo en el chat. Bueno, matriz identidad lo escribo acá: matriz identidad de 4x4. 4x4. Cuatro filas, cuatro columnas. Recuerden, unos en la diagonal principal y cero por fuera. La pueden escribir en el chat, ya sea con tomando alguna foto o digitando. Hay unos que también digitan y, y ahí les sale. Listo. Entonces, bueno, les doy unos minuticos para que lo vayan haciendo. Un minutico y, y ya, ya enseguida vuelvo. Bueno, correcto, listo, listo, gracias Lady, correcto, ahí tenemos una matriz, identidad de tamaño 4x4. Bueno, entonces de esta manera ustedes pueden construir las matrices e identidades que quieran, ¿sí? O sea, ya pueden ir avanzando también en el taller. Entonces, bueno, hay Ricardo que preguntaba si los ejercicios para que les sirven, eh, ahí enseguida puedes ver. <ríe> Listo, ahí puedes ver que, que hay un ejercicio del taller que les pide construir una matriz de identidad. Y pues con esto que acabamos de ver, ya, ya pueden construir la matriz de identidad que quieran. Si les pido una matriz de identidad de tamaño 20 por 20, la pueden hacer. Sí, es grande, ¿no? Pero se puede hacer, ¿sí? Bueno, eh, una observación importante y es que cuando hablemos de matrices y e identidades, las matrices tienen que ser cuadradas, ¿sí? Cuadradas. Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Estas es de 2x2, estas es de 5x5, esta es de 3x3, y la que ustedes hicieron es de 4x4, 4 ¿sí? Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Siempre vamos a hacer así. Cuando hablemos de matrices y e identidades, las matrices tienen que ser cuadradas. Eh, es importante para poder trazar la diagonal principal, o sea, miren que la diagonal principal uno empieza como que aquí arriba en el inicio digamos y termina justamente ahí en el final Y pues queda la diagonal como que muy bonita, muy simétrica, parte como que la matriz en dos pedazos Cuando las matrices no son cuadradas pues no va a quedar tan simétrico entonces por eso no, no nos interesan ese tipo de, de matrices identidades que no son cuadradas bueno, entonces continuemos. A ver, miro el, el, el de, de Judy. Exacto, sí, ahí también tenemos la, la matriz de identidad de 5 por 5. Bien, listo, no, no, no hay ningún problema, ahí, ahí está bien Judy. Bueno, entonces... Otro, acá tengo también otro ejemplo de una matriz, esta de 2 por 3, ¿sí? una matriz tiene dos filas y tres columnas, ahí vemos, no es una matriz cuadrada porque tiene dos filas y tres columnas. ¿sí? Bien, bueno, entonces ahora vamos a, a comparar las matrices ahora sí. Entonces, bueno, vamos a definir lo que se llama igualdad de matrices. Acá yo lo tengo escrito como con palabras, con, con símbolos, ¿sí? pero no se asusten. Entonces, simplemente, cuando nosotros tengamos dos matrices, entonces le vamos a dar nombre a las matrices. Si yo tengo dos matrices, la primera matriz yo la voy a llamar matriz A, A mayúscula. Y la segunda matriz yo la voy a llamar matriz B, B mayúscula. ¿sí? Entonces, yo tengo ya dos matrices con sus nombres. Y pues va a surgir la pregunta de que si esas dos matrices son iguales o son diferentes. Esta misma pregunta uno se la puede hacer con las hojas de cálculo. Uno puede decir si las hojas de cálculo son iguales o son diferentes. Entonces, si dos hojas de cálculo tienen el mismo nombre, pero el contenido, lo que nos interesa es el contenido, ¿cómo sabremos si el contenido es el mismo? Nosotros comparamos celda por celda. Si las dos hojas de cálculo coinciden celda por celda, entonces las hojas de cálculo serán iguales. Aquí con las matrices es lo mismo. Si las dos matrices, si las entradas de las matrices coinciden entrada por entrada, entonces las matrices serán iguales. Si por el contrario hay una entrada en donde no coinciden, entonces serán diferentes. Ejemplo. A ver, ahí tengo un ejemplo. Entonces supongamos que esta es la matriz A. Y esta es la matriz B. Entonces, como pueden ver, son matrices... Bueno, ¿de cuánto por cuánto son estas matrices? ¿Cuál es el tamaño de estas matrices? ¿6 por 6? Eh, otra vez, un poquito... 5 un poquito, por 5. Es. <ríe> Exacto. Son de tamaño 5 por 5. Bien, algo importante y es que a la hora de comparar matrices es obligatorio que tengan el mismo tamaño. Porque si tienen diferente tamaño, entonces ciertamente son diferentes. O sea, si yo tengo una matriz de 5x5 y tengo otra que es de 2x2, entonces ciertamente son diferentes. Porque hay una que tiene más entradas que otra. Entonces la idea de compararlas es al menos que sean iguales. Entonces Esas son iguales, entonces ya las podemos comparar. Y vamos revisando entrada por entrada a ver si hay alguna entrada donde no coinciden. Entonces, bueno, por ejemplo acá la primera, la entrada 1-1, fila 1, columna 1, la comparamos con la 1-1 de la otra. Está igual. Bien. La siguiente, también. Y así pues vamos haciendo con cada una de las casillas de las entradas para ver si coinciden. Si llegan a coincidir todas, entonces son iguales. Si encontramos alguna donde no. Entonces, son diferentes. Bueno, entonces, pregunta. ¿Coinciden en todas las entradas o hay alguna que no? Hay una que no. ¿Cuál es la entrada? La 5, 5. En la A es menos 1 y en la B es 1. Correcto. Ahí tenemos la entrada 5, 5. En la primera matriz hay un menos 1, mientras que en la segunda, en la B, hay un 1. Y pues el 1 y el menos 1 son dos números diferentes. Entonces, como hay una entrada donde no coinciden, estas matrices son diferentes. ¿Listo? Acá lo tengo la respuesta, ahí está. Son diferentes. Utilizamos entonces el símbolo matemático de diferencia, el igual con una dia diagonal diferente entonces lo que lo que queda acá como eh, como moraleja es que tenemos que revisar entrada por entrada sin saltarnos alguna porque así sea una sola donde no coincidan y esa una sola puede ser la última posición ¿sí? entonces las matrices obligatoriamente serán diferentes ¿sí? así haya una sola bueno vamos con otro e ejercicio aquí está a ver, estas dos iguales o diferentes D <ríe> pensé diferente. que eran diferentes pero 0,5 es igual a un medio, ¿cierto? iguales exacto o sea, cada tenía como una cascarita un medio es lo mismo que 0,5. Exacto. Porque 0,5 es la escritura en decimales de la fracción 1 medio, pero pues son iguales. Entonces, pueden estar escritas de manera diferente, pero si los símbolos, los números son iguales, pues las matrices son iguales. Listo. Bueno, a ver... Y solicito. Entonces, bueno, ojo con, con esta, esta cascarita, es, es importante. Mm, supongamos ahora esta situación. Supongamos que aquí, en lugar de esta haber tenido 0,5, hubiera tenido 0,55. ¿Serían iguales o diferentes? Diferentes, profe. Diferentes, claro. Porque 0,55 es algo diferente de 0,5. ¿Sí? 0,55 es un poquito más grande. ¿Sí? Un poquito. Entonces, bueno, esto es porque es importante la escritura decimal. ¿sí? Asegurarse de que la escritura decimal sea exacta. Bueno, listo. Entonces continuemos. Ahora ya nosotros podemos comparar matrices. Vamos ahora a introducir una operación entre ellas. Entonces vamos a introducir la operación más sencilla. Acá lo tengo escrito como con, con símbolos, pero ya lo voy a, a explicar. Vamos ahora aquí otra vez. Y vamos a, a continuar escribiendo aquí. Operaciones entre matrices. Operaciones, vamos a poner solamente. Entonces vamos a primero a estudiar la operación más sencilla, la multiplicación por escalar. Multi Se llama multiplicación por escalar. La palabra escalar nosotros la podemos tomar como sinónimo de número. ¿sí? Entonces multiplicación por escalar significa multiplicar una matriz por un número. Solo que en matemáticas, cuando uno trabaja con matrices, suele llamar a los números escalares. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí una matriz de tamaño 2 por 2. Y aquí la matriz tiene el número 2, acá el 5, acá el menos 1 y acá al menos 3. Y yo la quiero multiplicar por el número 4. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar el número 4. Aquí afuera Y voy a colocar un puntico de multiplicación aquí. Este puntico no es obligatorio ponerlo. Lo voy a colocar porque pues, es como la presentación. ¿sí? Lo que me está diciendo esto. Es que yo quiero multiplicar esta matriz. Por este escalar. O número. Entonces ¿Cómo vamos a hacer esa multiplicación? Muy sencilla. Vamos a multiplicar cada entrada de la matriz por el número 4. Entonces, bueno, comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar los paréntesis. Y lo primero que le vamos a colocar aquí es el tamaño que va a tener la matriz que vamos a escribir. Entonces, notemos que cada entrada la vamos a multiplicar por 4. Esta matriz tiene 4 entradas porque es de 2 por 2 cuando nosotros multiplicamos cada entrada por 4, el resultado pues va a seguir teniendo 4 entradas. O sea que al multiplicar una matriz por un escalar, el tamaño de la matriz queda igualito. ¿sí? Eso es bueno. Entonces comenzamos haciendo la multiplicación. Entonces primero acá tenemos 4 por 2, 8. Ahí escribimos el 8 y es la primera entrada de la matriz que nos va a dar, la del resultado. Continuamos haciendo esto con cada una de las entradas. Siguiente. 4 por 5, 20. Ponemos el 20 acá. Siguiente. 4 por menos 1. ¿Cuánto es 4 por menos 1? ¿Menos 4? Menos 4. Menos 4. Y la última, 4 por menos 3. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Listo, listo. Eso, eso es todo lo que consiste en multiplicación de una matriz por un escalar. Simplemente es multiplicar cada entrada por el número que nos estén diciendo. Es importante la ley de los signos. Vamos a, como, a, como a tratar de aquí, escribirla aquí, como recorderis, ley de signos, porque eh, la experiencia me ha dicho que aquí es donde, donde se, se sol, nos solemos embolatar. ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué dice la ley de los signos? Números positivos, multiplicación de números positivos es positiva. Bueno. Multiplicación de números negativos, por menos, por menos. positiva. O sea, números con el mismo signo positivo. es positivo. Números con diferente signo, negativo. Negativo. Y pues el orden de los factores no altera el producto. Listo. Bueno, muy importante a la hora de multiplicar una matriz por un escalar. Siempre respetar la ley de los signos. Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Vamos a ponerlo aquí cabe. Listo. Entonces yo les pido que multipliquen esta matriz. Vamos a ponerle de tamaño 2 por 3. Y vamos a colocarle aquí el... El, el, yo quiero que la multipliquen por el número menos 3. Acá le voy a poner el 2, el 5, el menos 4, aquí el 6, el 7 y el 0. Listo. Quiero que hagan esa multiplicación y me digan el resultado. Le doy un, un par de minuticos. Y continuamos. Ah, perdón, acá se me olvidó ponerle otro signo menos a, él, a este. Vamos a ponerle ahí un menos 7 para hacerlo un poquito más. <ríe> menos 7. Profe, había que enviarla. <risa> eh, o bueno, si me la quieren ir diciendo. Sí, profe, yo de la dedico. Bueno, a ver, a ver, primera pregunta. La matriz que voy a escribir acá, ¿qué tamaño tiene? Dos por 3 Exacto. Esto parece una bobada, pero ya veremos que es importante. Saber reconocer el tamaño porque lo más, de, lo más importante a la hora de comenzar a escribir una matriz es saber cuántas entradas vamos a colocar, cuántas filas y cuántas columnas tenemos que escribir. Bueno, entonces empezamos llenando. Vamos a llenar la primera fila. Mm, 3 por 2 sería menos 6. Correcto, menos 3 por 2, menos 6. Listo. Eh, Siguiente. 3 por 5, menos 15. Menos 15... Listo. 3 por 4 sería 12 positivo. Exacto, porque menos por menos es más. Listo, y tenemos la primera fila, ahora la siguiente fila. Mm, sería menos 18. Correcto. Eh, 27. B21. 21. 21. Positivo, porque menos por menos es más. Listo. ¿Y la última? Mm, sería cero. Correcto. Cualquier número multiplicado por cero siempre da cero. Listo. Listo, listo. Eso es la multiplicación de matrices. de Perdón, de un escalar por una matriz. o escalar por matriz. Bueno, entonces una, una observación sobre esto. Bueno, eh, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. ¿Duda? Ah, aquí Lady también, Lady. No, señor. Colocó también aquí la, la respuesta. Listo, ahí está. Tenemos el mismo resultado. Perfecto. Bien. Eh, y, y Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, todo claro. Bueno, en los, números, los números que nosotros conocemos tienen una propiedad importante y es la llamada propiedad conmutativa, que dice que el orden de los factores no altera el producto. Aquí también tenemos eh, la misma cosa, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, si yo hubiera escrito esta, esta última multiplicación, de esta manera, o sea, yo primero hubiera escrito la matriz 2, 5, menos 4, 6, menos 7, y 0. Y aquí a la derecha yo hubiera colocado la multiplicación por el menos 3. Noten que acá es importante poner paréntesis para que se vea como bonito, ¿sí? Multiplicación por el menos 3. Entonces el resultado hubiera sido el mismo, no cambia nada, porque el orden de los factores en los números no altera el producto. Hacer, aquí arriba hicimos menos 3 por 2, y eso nos dio menos 6. Mientras que acá lo que haremos es 2 por menos 3, pero pues eso sigue siendo menos 6. Todo nos sigue dando lo mismo. Entonces, el orden de los factores aquí, el orden de los factores al multiplicar un escalar por una matriz, no altera el producto, no altera el resultado. Bueno, eh, esta es una propiedad muy importante, porque mañana, en la próxima semana, vamos a, o si nos queda tiempo hoy al final, creo que no, no, no alcanzamos, vamos a estudiar la multiplicación entre matrices, ¿sí? Y la multiplicación entre matrices no va a tener esta propiedad, de que el orden de los factores no altera el producto. Sin embargo, pues cuando trabajamos con escalares, la cosa pues es muy chévere, ¿sí? Ocurre esto. Bueno, entonces Continuemos. A ver, listo. Continuemos a ver aquí. Entonces, esto que tengo escrito acá con símbolos es lo mismo que acabamos de ver aquí en este ejemplo. Entonces, pues, hay alternativas. Si queremos con símbolos, pues, ustedes más adelante, yo cuando les envíe esta presentación, ustedes, pues, analizan esto con símbolos. Si no nos gustan los símbolos, pues, sabemos que tenemos los ejemplos y, pues, los ejemplos, con estos ejemplos, ustedes pueden resolver cualquier cosa que tenga que ver con multiplicación de escalar por una matriz. Uh -huh. acá pues tengo también otros ejemplos por ejemplo aquí en este tengo el 5 y lo estoy multiplicando con esta matriz esta es una matriz de tamaño 3 por 2 y pues multipliqué cada entrada 5 por 2 dio 10 5 por menos 3 menos 15 5 por 4 20 5 por menos 1 menos 5 5 por un sexto, aquí hay un error aquí no es un sexto, aquí es un quinto 5 por un quinto, eso da 1. Y 5 por 6 da 30. Eh, si no les gusta la multiplicación de, de, con fracciones, pueden usar la calculadora y ahí obtienen la respuesta. Bueno, acá tengo otro ejercicio, pero, que, pero es con símbolos y este lo dejo de, de tarea. Bueno, continuemos entonces con otra operación muy importante. Ya sabemos multiplicar números por matrices. Ahora vamos a aprender a sumar matrices. Entonces, nuevamente vamos primero con un ejemplo. Vamos a escribirlo aquí. Suma de matrices. Entonces, supongamos que nosotros tenemos dos matrices, entonces yo tengo por aquí una matriz, y bueno, vamos a ponerle aquí el número 5, el menos 1, el 4 y el 3. Y por acá yo tengo otra matriz, vamos a ponerle el 9, el menos 7, el 20 y el 4. Listo. Notemos que ambas matrices son cuadradas de tamaño 2 por 2. Esto es muy importante. Y nosotros las queremos sumar. Entonces vamos a ponerle aquí en medio el símbolo más. Entonces, siempre que nosotros queramos sumar matrices, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el tamaño que ellas tienen. Si las matrices tienen el mismo tamaño, como en este caso, que ambas son 2 por 2, entonces nosotros las podemos sumar. Si por el contrario, esto no hubiera ocurrido, o sea, las matrices no hubieran tenido el mismo tamaño, entonces no se pueden sumar. Esto es importante. Por eso yo les digo que es importante, lo primero que tiene que hacer es fijarse en el tamaño de las matrices. O sea, en este caso, misma cantidad de filas, en este caso, pues la primera tiene dos filas, la otra también tiene dos filas. La primera tiene dos columnas, la otra también tiene dos columnas. Pues como coinciden en todo, entonces las podemos sumar. Y vamos ahora a proceder a sumarlas. Entonces colocamos aquí igual y vamos a escribir los paréntesis. Y pues la operación suma es como algo muy natural. Entonces como ambas tienen la misma cantidad de entradas, entonces simplemente vamos a ir sumando entrada por entrada. Y listo. Entonces, como es, esta tiene cuatro celdas, cuatro entradas y esta también cuatro, entonces la suma también va a tener cuatro. Es decir, que la suma de matrices va a ser también una matriz de tamaño 2x2. Algo, lo mismo que ocurrió acá arriba con la multiplicación por escalar. ¿sí? Al principio teníamos una matriz de 2x2, el resultado fue también de 2x2. Acá teníamos una de 2 por 3, el resultado fue también de 2 por 3. Aquí tenemos un par de matrices de 2 por 2, el resultado también es de 2 por 2. Entonces ahora comenzamos a ir sumando entrada por entrada. Entonces vamos a la primera, 5 y 9. 5 más 9, 14. Listo, ahí tenemos la primera entrada. Vamos a la siguiente, aquí al ladito. Yo, ustedes pueden, uno lo puede llenar como quiera. Yo recomendaría primero llenar la primera fila, y luego la siguiente, la siguiente fila, y así hasta terminar. Entonces, bueno, listo, 5 más 9, 14. Vamos a escribir aquí lo que hice. Fue este 5 con este 9, y me dio 14. Listo, ahora vamos a la siguiente entrada. Menos 1 más menos 7, ¿cuánto da eso? Menos 1 y menos 7. Vamos a escribirlo por aquí. ¿Menos 8? Bueno, vamos a escribirlo como en... El, ah, sí, correcto. O sea, esa es la respuesta correcta. Sí. Entonces, listo. Sí, lo que hacemos es menos 1 más menos 7. Esto es lo que me están pidiendo. Recordamos la ley de los signos. Más por menos es menos. Entonces, acá yo rompo estos paréntesis y lo que yo tengo es menos 1 menos 7. Bien, ahí me están... Pidiendo que yo opere dos números negativos. Bueno, entonces, pues si, si tienen alguna confusión a la hora de operar números negativos o números con diferentes signos, entonces lo que vamos a hacer simplemente es pensar que los números negativos son deuda. Entonces, acá, este menos uno significa que yo debo un euro, por un lado. Y aquí, por otro lado, yo debo siete euros. Entonces, en total, yo estoy debiendo ocho euros. Y como deber es deuda, entonces lo escribimos con menos. Menos 8. Bien. En resumen, menos 1 menos 7 es menos 8. Números con el mismo signo se suman en valores y se deja el mismo signo. Como ustedes lo quieran aprender. Como sepa, como ustedes quieran, está bien. Si lo quieren pensar así como les digo yo, de, en, de tener, como, lo, tener los números positivos como dinero que uno tiene... Y los negativos como deuda también es válido, como, como, como quieran. Listo, entonces es, esta entrada da menos 8. Pasamos a la siguiente fila, 4 y 20. Listo, eh, 24. Y aquí 3 y 4, 7. Listo, y esta es la suma de, de estas dos matrices. Bueno, eh, bueno, listo. Otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ya, acá ahora yo tengo una matriz de tamaño 2x3. Y la voy a sumar con esta otra matriz de tamaño 3x2. Vamos a ponerle las entradas. 4, 0, 2, 5, menos 1, 0, y a esta, 4, 5, 7, 2, 4 y 0. Listo, esta es de 3 por 2 y esta es de 2 por 3. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes acerca de este problema? ¿De cuánto es la matriz que va a resultar en esta suma? ¿De dos por dos? Mm, ¿Por qué? Bueno, entonces, ojo, ojo acá. Siempre cuando ustedes vayan a sumar matrices, lo primero que se van a fijar es que tengan el mismo tamaño, ¿sí? Estas de 2x3 y estas de 3x2. O sea, no tienen el mismo tamaño, ¿sí? Tienen tamaños diferentes. Coloco el símbolo diferente. Entonces, como tienen tamaños diferentes, no se pueden sumar. Esto era una cascarita. Entonces, siempre ustedes pueden sumar matrices cuando tengan el mismo tamaño. O sea, si esta es de 2 por 3, esta de acá también tiene que ser de 2 por 3. Esto se debe para que... Porque la suma de matrices uno la hace entrada por entrada. Y si las matrices no tienen la misma cantidad de entradas, entonces, pues, a la hora de sumar entrada por entrada, pues, nos vamos a, a equivocar en alguna parte porque pues habrá alguna entrada que no tenga con qué sumarse. Entonces siempre tienen que ser con el mismo tamaño. Entonces, como esta es de 2x3 y esta es de 3x2, esta tiene dos filas y esta tres columnas. Entonces no se pueden sumar. Otro ejemplo. A ver, entonces escribamos ahora 4, 5, menos 1, 0, 2 y 3. Listo, esta es de tamaño 2 por 3. Y yo la quiero sumar con esta matriz. 0, 1, 3, 4, 5, 2, 1 y menos 1. Esta es de tamaño 2 por 4. Entonces, ¿se pueden sumar o no se pueden sumar? No, no se pueden sumar porque son distintos. Exacto. No, profe. Pues. Si nos fijamos, pues este 2 coincide con este 2 de acá. Sin embargo, el 3 no coincide con este 4. Entonces, estamos en la misma situación de arriba. Son diferente tamaño. No se puede. No se pueden sumar. Bueno, listo. Ya, ya ahora que ya basta de cascaritas. Ahora sí vamos con unas que sí se pueden sumar. Entonces, a ver. Entonces, supongamos ahora que yo tengo esta matriz. Vamos a ponerle una de tamaño 3x4. Y vamos a sumarla con otra matriz también de tamaño 3x4. Bueno, vamos a ponerle entonces entradas aquí, vamos a, a, a ponerlos a ustedes a, a operar números con diferentes signos. Listo, ahí tenemos un par de matrices, 3 x 4. Noten que sí se pueden sumar, porque pues tienen el mismo tamaño exactamente. Son iguales en tamaño. Entonces las podemos sumar. Simplemente es hacer entrada por entrada. Entonces les doy unos minuticos. Un par de minuticos para que lo sumen. Noten que como, como tienen el mismo tamaño, la suma también va a ser de tamaño 3 x 4. Listo, les doy unos minuticos y ya enseguida... Continuamos, me pueden adjuntar la solución en, en el chat. Y ya vuelvo. Bueno, si se si, si atoran en algo, me comentan y, y nos ayudamos. Bueno, entonces, ah, eh, ah listo, no lo no, no había visto. Aquí no me, no me muestra, cuando, no me avisa cuando adjuntan un mensaje. Bueno, vamos a analizar entonces. Bueno, voy a, voy a descargar lo que hizo Lady. A ver. Y vamos a compartirlo aquí. Bueno, vamos a ver aquí. Listo, bueno, vamos a ver. Entonces, suma de 5 menos 4, 5, 0, menos 1, 2, 7, 0, 5, 4, 0, 1. A ver, déjame comparar a ver que se aquí todo en orden. Listo, entonces, bueno, procedemos a, a sumar. Entonces, vemos que aquí tenemos 5 y menos 7. Eso es menos 2. Entonces, bueno, correcto, ¿no? Tengan en cuenta que 5, andar aquí, al 5 le quito 7. Esto es como si yo tuviera 5 euros y debo 7 euros. Entonces, pago 5, quedo debiendo 2 euros, es decir, menos 2. Correcto. Listo, luego tenemos menos 4 y 2. De igual manera, ¿no? Debo 4 euros, pago 2 euros, quedo debiendo 2 euros. Correcto. 5 y 3, 8. Listo. 0 menos 1. El 0, pues no hace nada. Queda menos 1. Menos 1 y menos 6. Por un lado debo 1 euro. Por otro lado también debo un euro. Eso es menos 7. Debo 7 euros. Listo. Eh, menos 2 y 1. Eso es menos 1. 7 y 3. 10. 0,5 más 0,5 da un entero. Listo, 4 y 5, 9, 0 y menos 1, menos 1, 1 y 2, 3, 1 y 2, 3, ah, listo, bueno, acá, acá hace de, salto aquí el 3, el, el listo, ahí coloco entonces 0 más 2, 3, y 0 más 0, 0, perfecto, listo, gracias Lady, eh, alguna pregunta, duda, Hasta el momento no, señor. Ricardo, ¿hiciste la, la operación? Así será. No, profe, ahí está todo me claro. La hice, ya la hice. Bueno, listo, bueno, entonces continuemos. bueno, como pueden ver, entonces, la, la idea es darle operaciones al, a las matrices y poder ir jugando con ellas eh, e ir haciendo cosas. Entonces, ya, ya definimos la multiplicación por escalar, la suma. Así como ya definimos la suma, también podemos nosotros definir la resta. ¿okay? Y es algo muy parecido, ¿no? Es exactamente casi que lo mismo. Entonces, vamos a hacer aquí resta. A ver... Entonces, resta de matrices. La resta de matrices es como si fuera un caso particular de la suma y de la multiplicación por escalar. Pues, supongamos que a, a nosotros nos piden restar dos matrices. Las condiciones son las mismas que las de la suma. O sea, para yo poder restar, las matrices tienen que tener la mis, el mismo tamaño. ¿sí? Importante. Entonces, bueno, supongamos que acá yo tengo un par de matrices de tamaño 2 por 2. Y pues me están pidiendo una resta. Entre ellas. Entonces pues supongamos que acá tengo un 4. Un 5. Un menos 2. Y un menos 7. Y acá yo tengo un menos 2. Un menos 3. Un 0. Bueno un 4 y acá un 0. Listo. Ahí yo tengo un par de matrices. Tienen el mismo tamaño, por lo tanto se pueden restar y procedemos a restarlas. Entonces, entrada por entrada, tengo acá 4 menos menos 2. ¿Eso cuánto es? Bueno, si quiere por acá, aparte escribe la operación que le están pidiendo y es 4 menos menos 2. Y así de esa manera uno no se confunde a la hora de, de operar los signos. Entonces acá en realidad yo tengo es menos por menos más, y eso se convierte en un 4 más 2, es decir, 6. Y por lo tanto colocamos aquí el número 6. Luego viene 5 menos menos 3. ¿Cuánto da eso? 8 correcto, ahí tenemos 8 porque es una situación parecida a la que ocurrió acá arriba, ¿sí? sino que ahora es 5 menos menos 3, entonces menos por menos es más y se convierte en 5 más 3 que es igual a 8 listo, colocamos el 8 siguiente, menos 2 menos 4 ahí pues ya tienen el mismo signo entonces lo sumamos en valor, 2 y 4 son 6, 6 y dejamos el menos o alternativamente, ¿no? Debo dos euros por un lado, 4 euros por otro, en total debo seis euros. Y luego viene menos siete menos cero. El 0 pues no hace nada ni en la suma ni en la resta. El menos siete queda intacto. Y ahí tenemos entonces la resta de matrices. Una operación muy parecida a, a la suma. Eh, aquí lo único que yo les recomiendo es tener cuidado a la hora de los signos no acelerarse tanto, analizar que queden bien sumados. Si los suman con, con Excel o, o con una calculadora, bien, no hay ningún problema, pero asegúrese que queden correctamente escritos. Bueno, eh, una observación acá. Observación. Y es que la resta de matrices es como si fuera una suma y una multiplicación por escalar combinados. Es decir, si nosotros tenemos una matriz A y me están pidiendo restarle una matriz B, es como si esta de acá arriba fuera la matriz A y esta de acá fuera la matriz B. Entonces, esta resta nosotros también la podemos ver como si fuera una operación de A, a la matriz A, sumarle la multiplicación por escalar del menos 1 con la matriz B. Y hacer esto o hacer esto es lo mismo. Desde luego, la recomendación sería que ustedes hagan esta resta, que la hagan así y no se compliquen la vida. Pero simplemente es una propiedad que de pronto pues, vale la pena mencionarla. ¿sí? Bueno, eh, listo, listo. Entonces, bueno, ya tenemos multiplicación por escalar, tenemos suma, tenemos resta. O sea, cada vez las matrices se van pareciendo mucho a los números. Y eso es el objetivo. En la segunda unidad, dentro de tres semanas, pues vamos a ver la aplicación de toda esta. Vamos a ver para qué sirve esto. Ustedes se van a dar cuenta de que estas matrices no son nada más y nada menos que sistemas de ecuaciones. Y como yo les comento, los sistemas de ecuaciones tienen muchas aplicaciones prácticas. Bueno, vamos ahora a, a practicar un ejercicio combinado. ¿sí? Vamos a, a tratar de combinar todo lo que, lo que hemos visto en la clase de hoy. Bueno, vamos a colocarle aquí. Ejercicio. Entonces, vamos a, a utilizar letras para, para representar a las matrices. Supongamos ahora que yo tengo una matriz A de tamaño 2 por 2. Vamos a ponerle aquí menos 5, 4, menos 3. Y menos 15. Ah, es verdad que le vamos a poner a 0. No? Listo. Supongamos también que yo tengo. Mejor, chao. Espérate. Silencio. Se... El micrófono. Listo. Aquí tengo una matriz B. También va a ser de tamaño 2 x 2. Tiene menos 1. Tiene 0. Tiene 4. Y tiene 20 acá. Y tengo una tercera matriz C. De tamaño. También 2 por 2. Y acá tiene un 5. Tiene un 7. Tiene un 4. Y tiene un 0,5. Aquí. Listo. Entonces, ¿cuál es la, la tarea? A ver. Entonces, primero... Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Yo quiero que ustedes me calculen la matriz 5A. Quiero que me calculen la matriz 2A, eh, 2B. Quiero que calculen la matriz 5A. Más C. Y, y, y, y bueno, también vamos a hacer este extra acá. Quiero que calcule la matriz. A menos B. Más. Dos veces C. Bueno, creo que acá ya se me, me está acabando el tiempo de la clase. Entonces no, no alcanzamos a hacer todos. Vamos a hacer esto. Vamos a tratar de hacer juntos eh, un ejercicio. Uno, uno de estos. Entonces, bueno, votación. ¿Cuáles quieren es que hagamos? Vamos a ponerle a este el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Cuál? El 4. <ríe> listo. Listo, listo. Sabía que iban a escoger ese. ¿Listo? ¿Quién más está de acuerdo con el 4? Con el bueno, listo, hagamos ese. Listo, hagamos entonces el ejercicio 4. Uno lo puede hacer de, de varias formas, ya sea por pasos o todo de una. La realidad es como a uno uno mejor le parezca. Entonces, bueno, vamos a hacer el 4. Vamos a, a escribirlo. Vamos a hacerlo aquí abajito, ahí mismo. Vamos a separar esto. Ahí. Entonces lo que me está diciendo el 4 es que a A le quite B y le sume dos veces C. Entonces vamos a escribirlo así. Vamos a escribir A, que es menos 5, 4, menos 3, menos 15. Cierro paréntesis. Y luego viene menos B. Entonces coloco menos y escribo B. Menos 1. 0, 4, y 20. Y luego viene más 2c. Entonces escribo más, escribo el 2 y escribo la matriz C que es 5, 7, 4 y 0,5. Listo. Entonces comenzamos a sumar. Coloco igual aquí o igual acá y comienzo a ir sumando. Entonces, primero vamos a restar, a operar estas dos entre sí. Y por aparte, multiplicamos esta por el 2, y ahí vamos desarrollando. Entonces, comenzamos por esta. Como es, todas son de 2 por 2, entonces todo se puede sumar y todo funciona muy bien. Entonces, acá tenemos menos 5, menos, menos 1. ¿Eso cuánto es? Menos 4. Correcto. Correcto. Menos 4. Menos 4. Exacto, porque este pasa a ser un más, más 1. Entonces, tengo, debo 5 euros, pago 1, quedo debiendo 4. 4 menos 0. Listo. Menos 3, menos 4. Menos 7. Menos 15, menos 20. Menos 35. Y cinco. ¿Sí? Listo. Exacto. Ambos son negativos. Y ya con eso, pues, realizamos esta resta. Ahora vamos a este otro pedazo de acá. Viene un más. Y hagamos la multiplicación de todo esto por el 2. Entonces, a ver, sabemos que también va a ser de 2 por 2. Y simplemente es multiplicar todos estos cuatro números por 2. 2 por 5. 2 por 7. 2 por 4. Y 2 por 0,5, ¿cuánto es? eso es uno si quieren usar la calculadora yo uso en la calculadora de ESMOS calculadora científica online o cualquier calculadora científica que tengan o la del celular sí, también es uno exacto, Bien. dos por, ándale escribí mal a ver 2 por 0.5 es 1. Exacto, listo, 1. Esto se debe porque 0.5 es, es un medio, ¿sí? Un medio, 0.5 es la mitad del 1. Y pues 2 multiplicado por un medio, entonces es 2 sobre 2. Y eso pues uno lo simplifica y, y da 1. Bueno, listo, ya vamos a terminar. Entonces vamos aquí y pues terminamos de sumar esto. Ahí lo podemos hacer acá enseguida. Ahí cabe. Y sumamos. Menos 4. Noten que ahora es una suma. Porque aquí una resta y nos dio esto. Y aquí había una suma. Entonces tenemos ahora que sumar el resultado de acá con el resultado de este lado. Menos 4 más 10. ¿Cuánto es? Menos 4 más 10. 6. Correcto. Tengo 10 euros. Debo 4. Entonces Uno. en realidad tengo 6. Listo. 0 más 14. Listo, Menos 7 más 8. 1. 1. Y menos 35 más 1. 36. Menos 36. 34, sí. 34 34. Debo 35 euros. Pago 1. Quedo debiendo 34 euros es decir, menos 34. Y listo, esta es la respuesta, ahí está. La respuesta de esta operación es esto. Es simplemente que ustedes lo hagan eh, paso por paso, ¿sí? siempre paso por paso, para poder llegar al resultado. Así ustedes pueden hacer esta, bueno, esta simplemente es multiplicar la matriz A por 5, la matriz B por 2, y esta es sumar 5A más C, algo parecido a lo que hicimos acá. Listo, bueno, eh, ya con esto bueno vamos a, de, a dejar hasta aquí. Bueno, una última observación que quiero hacer para que puedan ter, avanzar en el taller. Présteme aquí, un momentico me devuelvo. Cuando yo presenté las matrices identidades, estas de acá, se me olvidó eh, decir algo. En matemáticas, cuando uno hable de las matrices identidades, uno las suele representar con la letra I mayúscula, o sea, esta de acá, por ejemplo, esta es la matriz identidad de tamaño 2x2. Nosotros la vamos a escribir con la letra I mayúscula y le colocamos un 2 aquí abajito, queriendo decir que esta es la matriz identidad de tamaño 2x2. Esta de acá abajo es la matriz identidad de tamaño 5x5, entonces colocamos I mayúscula y un 5. Esta de acá es la identidad de tamaño 3x3, entonces colocamos I mayúscula y un 3 acá. La que ustedes me, me escribieron ahorita en el chat es I4. Listo, listo. Con esto es, es todo. No sé si tengan alguna pregunta. No, señor, profe, todo claro. Eh, Pero, no, profe. No ya pueden ir avanzando en el taller. Acá lo comparto. Miren, este es el taller de la unidad número uno. No, no lo dejen para última hora. Con lo que nosotros vimos hasta el momento, ustedes pueden hacer completamente el punto 1, la parte A del punto 2, miren, la matriz identidad I7 de tamaño 7 por 7 Entonces ya saben, eso es sencillo de construir. ¿no? El punto 2B también es comparar esas matrices. Solo hacen, no se demoran nada haciéndolo. Tengan cuidado con el punto 1 que tiene una pequeña cascarita, porque acá les están pidiendo 5 números negativos, tres números irracionales, Cuatro números decimales finitos y dos números decimales infinitos. ¿sí? Hacen la matriz 9 por 4 y salen. El punto 3 lo pueden ir haciendo por partes. Por ejemplo, el, la parte A del punto 3, esta ya la pueden hacer completamente. La B, esta todavía no la pueden hacer. ¿sí? Esta sí la, la vemos con lo, que, con lo que veamos la próxima clase. De igual manera, esta es para la próxima clase y esta también. Esta, esta también. Pero pues diría que ya pueden avanzar buena parte del taller. Y tengan en cuenta, no noten lo que le digo a. A Ricardo, ¿no? o sea, la clase tiene que ver con, con el taller, no es que los, los engañen ni nada de eso. ¿no? Bueno, listo, entonces. Si no tiene ninguna pregunta, entonces dejamos la, la clase hasta aquí. Cualquier cosa, yo estoy atento. Gracias por asistir, Judy. Profe, y muchísimas Carlos. gracias. Dios le bendiga. Gracias, muchas pues gracias. Noche. Feliz noche a todos. Gracias. Entonces, feliz noche, Judy.